Hoy les quisiera hablar sobre terapia mística. La terapia mística, ¿qué es terapia mística? ¿Por qué se llama terapia mística? Hay terapias de todo tipo. El, a través de los tiempos el hombre buscó muchas terapias. Una estas terapias es muy antiguas, muy antiguas, tremendamente antiguas. Pues Posiblemente se pierde en el tiempo. Se pierde en el tiempo porque no sabemos la terapia mística de dónde nace. Si nace en la dinastía 10 del siglo Egipto, la, la 9, la 8, no sé cuándo. Pero mayormente mis maestros la adjudicaron siempre a dinastía 12 o posiblemente mucho antes. Siempre la palabra muy anterior, pero cuánto anterior no se sabe. Hasta me acuerdo que una vez me, eh, estuvimos hablando con, con un, eh, diremos, un escultor, no era agitólogo, era un escultor, y le encantaba hacer esculturas egipcias, le encantaba todo, y hacía lindas imitaciones. Después, seguro los turistas, posiblemente los vendía a precio de... de, de, de, de reales, o, o que eran auténticas. No me interesa esa parte de él, pero lo que él me dijo fue una gran verdad, muy, una gran verdad. Me dijo que que hay cosas en la vida que nosotros no las aprendemos sino que las la sabemos. Eso lo aprendí con él y después pues una vez estuve con el maestro de Díaz, la verdad que nosotros podemos estar recordando cosas de otras vidas. Dice, qué lindo, eso también siempre me lo pensé, eso también lo pensé. Pero no me lo dijo el maestro, me lo dijo un escultor, me dijo eso. un escultor me un escultor que hace falsificaciones, un, un escultor que es. Que, que hace cosas que muchas veces no lindas Que no tiene principios Porque engaña a la gente Y, es, y ese escultor tú le escuchaste ¿Tú? Ahí me sentí tan avergonzado De ese escultor tú me traes una sabiduría Un conocimiento, una frase Me sentí tan mal, tan mal Pero yo pensé A veces uno aprende de tantas cosas tan, Yo creo que aprendimos con todo Aprendemos como una hormiga Trata de, de, de, de, de hacer eso Trata realmente de, de, de, de trabajar como vemos como una abeja trabaja, y entonces sin querer, inconscientemente, como dice Yang, está nuestro inconsciente, en nuestros arquetipos está esas enseñanzas de la naturaleza misma. Porque quién sabe si nosotros no fuimos hormigas en, en parte nuestra, en nuestras esencias. Según Spinoza, fuimos todos. Y no le discuto, no le discuto a mis queridos amigos, que cuando yo estudié patologías. Cuando yo estudié psicología, me identificaba con todo, me sentía que era esquizofrénico, me sentía que era psicótico, que era neurótico, porque yo tenía de todo eso. Y es normal tener todo eso, es muy normal, es muy normal tenerlo. Porque somos de todo esto, si, si es que está dentro de una normalidad, estamos sanos. Pero si es que hay, y algo se pasa la rayita, ahí empieza la enfermedad. Quiere decir que que nos, tenemos una acidez en el estómago no es un problema pero si la acidez se transforma en úlcera otro problema así lo mismo en, la, en, la, en las terapias la terapia mística es tan distinta pero sin embargo tiene la esencia de todas o de todas han aprendido con la enseñanza nuestra porque creo que fue la primera enseñanza de cómo tratar a una persona en todos sus planos especialmente en el plano emocional si es que Freud le puse la palabra psique psicología, a psiquis al al alma. Creo que es verdad, pero ¿quién piensa que existe el alma? ¿El psiquiatra habla del alma? No. ¿Habla, hab, dice que es un psiquiatra, pero ¿él habla del alma? No, no habla nunca del alma. Habla de estados emocionales, habla del sistema nervioso, habla de, de, de, de, de la forma psicosomática, pero ¿habla acaso de la palabra alma, la dice, cuando él es... ¿Un estudioso del alma? Porque su, la parte etimológica de su profesión quiere decir un estudioso del alma No, no es Yo creo que nosotros hemos perdido las esencias de muchas cosas Todo, Muchas cosas las hemos perdido Hasta la esencia de cada nombre de la sabiduría O cada nombre de, de, de una profesión o nombre de un estudio Por eso cuando hablamos de, de terapia mística hablamos de una, de, una, de una consulta que puede ser totalmente en silencio. Y los dos, tanto el terapeuta como el, el paciente, sienten la satisfacción y la respuesta de sus propias preguntas en el silencio. Porque los dos, los dos hacen una fuerza mística, maravillosa, que cuentan la respuesta a sus preguntas. Es interesante ver una consulta en silencio. Es interesante de ver cómo uno habla solamente a una silla y hace su propia confesión, y hace su descarga, su psicoanálisis con una silla. Posiblemente eso lo han aprendido en la, en la terapia mística. Los antiguos egipcios decían, no tenés con quién hablar, toma una silla, una silleta, como decían ellos, siéntate frente a ella, Tatac, y pone a alguien en esa silleta, con tu mente a alguien a quien tú quieras a quien tú sientas que te escucha aunque no está ponelo y háblalo, háblalo y te vas a sentir bien te vas a sentir comprendido y prende una vela y te vas a sentir comprendido ¿y la vela por qué? ¿la vela por qué? porque la vela te ayuda que haya alguien más contigo eh, ahí alguien más contigo en ese cuarto en ese lugar que tú estás ¿Alguien ¿Quién es ese alguien? Esto tenemos que aprenderlo más adelante. ¿Ese alguien quién es? ¿Quién es ese alguien? ¿Ese K o ese Ba del Kabash? ¿Qué es? ¿Qué es el K y qué es el Ba dentro del Kabash? Por eso hablar de terapia mística es tan amplio, tan maravilloso y que uno verdaderamente dentro de la psicología encuentra una gran, un gran aliado para ayudar. Para conocer y para sentir más el paciente y que el paciente salga del consultorio ya con una, una terapia mucho más intensiva, que siente más ayudado y se siente más comprendido. Eso es todo.